Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal, aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la apariencia de que los empaques de alimento chatarra han ido cambiando y son disfrazados como saludables para incrementar su consumo, dado que en la actualidad mucha gente ha incrementado su consumo por llevar una dieta más saludable. Existen varios alimentos que, según sus etiquetas, contienen una gran cantidad de cosas buenas para el organismo. Vitaminas, sin grasa y sin azúcar. Pero, ten cuidado. A continuación, te mostramos una lista de alimentos chatarra disfrazados de comida saludable. Refrescos light. Muchos consumidores se sienten atraídos por las versiones sin azúcar de los refrescos, por supuestamente no tener calorías. Sin embargo, están repletos de ingredientes insalubres, como aspartame, que es un edulcorante artificial. Jugo de frutas naturales. Los jugos de frutas naturales, aunque parecen ser saludables, ya que provienen de las frutas mismas, sin conservadores y sin azúcar añadida, tienen una gran cantidad de azúcar al ser extraída la fruta lo único que se consigue es el azúcar dejando de lado la mayoría de, los la mayoría de los nutrientes y la fibra cereales para el desayuno en las cajas de muchos cereales se dice que son maravillosos para algunas cosas y que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales necesarias para el organismo. Pero lo cierto es que están repletos de azúcar y otros aditivos. Y todo lo bueno pasa a ser obsoleto. Esto incluye los cereales integrales, barras de cereales o de granola, incluso las barras energéticas. Chocolate sin azúcar. En lugar de azúcar, los fabricantes le añaden una gran cantidad de edulcorantes artificiales y polialcoholes, como el maltitol, que tiene efecto laxante cuando se consume en exceso. Helado dietético El helado dietético tiene polisorbato 80, un aditivo que le aporta una textura cremosa y evita que se derrita con facilidad. Este componente es nocivo para la salud. Gelatina sin azúcar. La versión sin azúcar normalmente está repleta de aromas artificiales y acesulfame potásico. Ninguno bueno para la salud. Todos los productos bajos en grasa o 0% grasa. La grasa le da mucho sabor a la comida. Si no la tiene, pierde todo su sabor. La grasa le da mucho sabor a la comida. Si no la tiene, pierde todo su sabor que lo hace atractivo para el consumidor. Por ende, a estos productos se les añaden una gran cantidad de edulcorantes, en su mayoría, endulzantes naturales, que al final,